Listo. Vale. Hola Alejandro. Eh, estamos en un nuevo encuentro, ¿no? Y en esta sí. ocasión eh, habíamos decidido hablar de, de filosofía de la danza o de filosofía y danza. Eh, y me comentaste que, que, bueno, que habías tenido, que tienes relación con la filosofía y que de alguna manera habías tenido contacto también con la danza. No sé. ¿Con qué tipos de danza? Te pregunto lo primero. Me interesé por la, la danza y el ballet cuando vi la foto de Vladimir Nijinsky, que es la foto que te había mandado. Um, wow. me, gusta, me gusta la sonrisa, me gusta la sonrisa de Nijinsky, que me parece una sonrisa pura, sincera, bella. Y bueno, yo me interesé en Nijinsky cuando me enteré a través de un libro de, de psicología que... Sigmund Freud y Carl Jung diagnosticaron esquizofrenia en Nijinsky. Entonces, ah. un, libro, un libro que quiero al menos recomendar es El diario de Nijinsky. Bueno, en mi caso fue porque yo, desde mucho antes que acercarme a la filosofía, estuve en el mundo de la danza porque empecé a ir a clases de ballet a los tres años. Me llevó mi madre porque caminaba un poco más, como que pisaba, me pisaba, era un poco, eh, bueno, que pisaba un poco mal, como que me pisaba un poco defectuosa, total que, bueno, por esa razón eh, comencé en el, en el ballet, así muy tempranamente, y luego seguí durante toda la vida bailando, porque una vez que acabé que di por terminada eh, mis clases o la formación que pudiera tener en ballet clásico, sobre todo, bueno, a raíz de un accidente de tráfico que tuve, que perdí bastante flexibilidad, condiciones de ese tipo, bueno, pues me pasé a, a los bailes más folclóricos, bueno, al flamenco en el que estuve mucho tiempo, eh, y luego ya pasé al tango que es a, en lo que no más tiempo estoy ahora, a lo que más dedico eh, de mi ocio. Así que yo tengo más, tra más trayectoria en, en la, el baile que, que en la filosofía. Ok, entonces empezaste más chica con el baile, y, de y del baile llegas a la filosofía. En realidad no, no tengo conciencia de esto, sino más bien de caminos con okay, Ok, ok. Bueno, en mi, caso, en, en mi caso yo jamás me había planteado la idea de, de bailar. Fui a clases de, de ballet también, unos meses nada más. Yo sabía que no no voy a, no voy a despegar con una carrera pues, este, de bailarín, pero um, sí quise aprender. Y uno de los libros que también quiero recomendar y que también fue como parte para que yo me interesara en la danza es El teatro y su doble de Antoni Artaud. En el teatro y su doble de Antoni Ardo aparte de, de la extraña relación que hay entre la peste y y las ideas, y en este caso el teatro, pues también al final se comenta la danza balinesa. Empecé a ver videos de danza balinesa, quedé fascinado con la danza balinesa. Eh, me atrajo y, y, y se me hizo... bueno, me parece muy enigmática la danza balinesa. Entonces, desde, desde ahí, pues también yo tuve como cierta afinidad ¿no? a, a estas... a la danza. Entonces, este, ¿me ibas a hablar tú de un, un texto en especial o, o no? El único texto que diría que me, que me gustó que me resultó satisfactorio uh -huh. eh, como introducción o como oye, bueno, como un texto valioso para ya para hacer filosofía de la danza. Obviamente sobre danza okay. hay muchas cosas, pero para introducirnos una filosofía de danza eh, contemplo nada más, creo. Eh, recomendar de Roger Garause eh, Danzar su vida es el único okay. que me parece okay. que es filosófico y que sobre danza quizá, no sé si es filosófico o antropológico pero bueno, es el único texto que a mí me resulta satisfactorio en este área que conjuntan ambas cosas por, por, por, por introducir esta conversación o esto que decir de alguna manera eh, y un poco rastreando en la filosofía, algo sobre danza, porque bueno, lo más lógico sería encontrar dentro de la historia de la filosofía eh, textos de filosofía de la danza, puesto que en la estética se abordaron de forma bastante amplia otras artes, ¿no? la música por supuesto, las artes pictóricas, y sin embargo la danza siempre queda como un poco, como un poco desasistida, ¿no? un poco de lado Sí. Eh, como si fuera un arte menor o como si no fuera un arte. Entonces yo lo que fui viendo es que lo, que, lo poco que encontraba eh, acerca de danza eran extractos y los pocos extractos que había se contaban en segunda persona. O sea, como que estos filósofos no hablaban desde su experiencia bailarina, sino más bien desde la observación de una bailarina clásica por lo general, o bueno, alguna vez del folclore, pero muy, muy en especial las clásicas, eh, que me parecía un poco también como una visión, una observación como muy idealizada y como muy del lado de, de, de, de la imagen de lo femenino, ¿no? uh -huh. como aquello que se observa desde el sujeto varón que que la miraba yo. Claro, entonces, sí. entonces, como que, no, bueno, no, eran pequeñas no. cosas y tampoco me resultaban muy afines con mi, con mi vivencia. Entonces, la, los únicos eh, filósofos así clásicos, pues, por decir de alguna manera, de la historia del pensamiento, que hablan más en primera persona, me parecieron, mmm, digo por orden cronológico yo mmm, pienso, eh, Marx, que en un momento dado eh, discutiendo, bueno, en la ideología alemana, discutiendo, criticando eh, a Stirner y todo lo que era el idealismo, el de derecha, no sé, pues mmm, habla de esta separación o de esta especie de alienación entre el cuerpo y la mente y critica también la forma de hacer filosofía eh, y de imagen del pensamiento que se desliga del cuerpo y que se desliga, por tanto, de todo lo que tiene afuera, de alguna manera. Y entonces, bueno, en ese momento, Marx, eh, Marx tiene una frase que a mí me gustó mucho: eh, dice, Marte, Mar, eh, dice, Stirner eh, piensa como si no nos hiciera falta. Aprender a bailar para apropiarnos de nuestra pierna, para tener conciencia de nuestra pierna. Entonces, bueno, es una de las pocas cosas, que, una de las pocas referencias que encontré eh, que ligaba al pensamiento normal, la danza. de la necesaria, digamos, de Bien, tomar conciencia del cuerpo. Te, te voy a interrumpir. Um, está Nietzsche está Nietzsche y la frase es eh, súper viral, ¿no? de solo puedo creer en un Dios que, que sepa danzar uh, esta frase yo cometo el error de interpretarla casi, casi pues literalmente y uh -huh. también, me, también, me llevó, también me llevó a, a interesarme un poco en, en el mundo de la danza de que es, es real, puedo ver a, a, a, a bailarines y me asom lo primero que me asombra al ver a alguien ba bailar es la libertad que tiene, la despreocupación que tiene, la parte infantil que, que hay en, en los movimientos de, de danza y también la parte sublime de los movimientos, la comunicación. Y algo en mí durante muchos años repelía, repelía esto. Si yo me imaginaba a mí bailando, me causaba una aversión una pues. En tu experiencia creo que no, no pasó, no hubo este proceso. No, uno, porque tuve mucho contacto con el baile, uh -huh. eh, y bueno, en segundo lugar también, quizá, al menos en, al menos en, mis, en mi contexto sociológico, que es el de España y, y el de mi generación, mmm, hay un sesgo de género, entonces, bueno, pues en este aspecto no ser una persona leída como hombre, no, no, no haberme socializado como hombre, pues supongo que me da una cierta ventaja en poder eh, pensarme bailando sin considerarlo ridículo, sin considerarme observada ¿no? o, o cosificada, entonces a lo mejor también por ahí hay, hay alguna clave. Aunque bueno, tú estás pues claro. en México que es un poco diferente, supongo. Sí, no, México es un lado, México es el país más anticategoría del mundo. Y estoy recordando otro libro importante dentro de la literatura latinoamericana, lo escribe Aldejo Cartier, y el final del libro eh, se narra una extraña, una, una danza de, de un espíritu, y los cánticos y los gritos, y que el danzante caiga al suelo y barra el polvo y se mueva de una forma tenaz y como si cada uno de sus nervios se contrajera, casi perdiendo la muerte, fascina. ¿Sí? Bueno, es, es un. Es un Esta escena a mí también me, me dejó marcado. Y recordando, y recordando ¿Sí? este. A, a escritores cubanos, claro que pienso en, en José Martí con, con su poema La Española. Está el poema de La Española, que, que también es precioso el poema de La Española, cómo llega esta mora con ceja traidora y taconea La Española y, y todos, todos uh -huh. la ven, todos la ven, Todo, toda la ciudad está atónito al baile de La Española y al final se despide uh -huh. y bueno, al final, el final también es un hombre que ve a la mujer que baila, no es el hombre que baila. Mira, esto que, no sé si tiene que ver o lo asocio así libremente, pero esto me recordó, ¿te das cuenta del, del cuento de Andersen en La zapatilla roja? O Los zapatos rojos, depende de cómo traduzcas? Platícame, no lo conozco, platícame. Eh, es un cuento infantil, eh, bueno, todos los de Andersen son cuentos infantiles, pero que siempre tienen como ahí algo de siniestro y como una lectura psicoanalítica. A mí me, me gustó mucho, ya lo conozco desde pequeña, porque habla de una, una, chica, una niña mmm, que está como muy, muy orgullosa, muy contenta con sus, con sus zapatos rojos y que es algo así como que mmm, algo que deseaba, que era poder bailar y ser vista se convierte como en una maldición cuando eh, con los zapatos rojos no puede parar de bailar, no puede frenar el baile, la danza, sí, okay. y entonces todo el mundo la mira y se siente como en una especie de, de posesión ¿no? y de frenesí y de, y de vergüenza un poco eh, ante los demás. Eh, y es como el efecto, el hechizo de esos, de esos zapatos rojos. Pero esto es, esto es real, ¿eh? Esto pasó en Europa. Sí, sí, lo sé. En Europa hubo una fiebre de la danza. Sí, sí, sí, sí. Eh... No, Entonces, bueno, bueno. A, ti no te asombra, a ti no te asombra, pero a mí sí me asombra eso, ¿eh? <risa> bueno. Es sí, claro, o sea, o sea, esta fiebre de la danza me parece toda una imagen meramente fantasiosa, casi, <risa> casi <risa> imposible. <risa> bueno, okay. bueno, tú dices que es posible. Sí, Pero también te, no te sé, he visto una película, eh, Danzar, malditos danzar, o bailar, malditos bailar, no sé si usa danza o baile. Uh -huh. eh, una película uh -huh. muy conocida, me parece que de los 70, en la que hay un concurso de baile, como una maratón de baile, eh, en la que gana bueno, quien queda y es como que se va muriendo por agotamiento de todas las parejas, y es la forma en la que una, una de ellas sale de ese que También es un, tiene un guiño ¿no? al evento ese de, de la fiebre del baile y a las zapatillas brujas. Pues el tema del de hombre que no baila, pues fíjate que hay otro poema de Paul Verde que también me llevó a querer bailar. Este poema se llama Cuando Marco bailaba. Entonces es un hombre bailando, y, y es más complicado porque es, es un hombre adorando, y en este caso casi enamorado, porque yo sospecho que es Rimbo, casi enamorado de otro hombre que está bailando. Y bueno, el poema es, cuando Marco bailaba, todo era hermoso, todo era precioso, y las maravillas del mundo despertaban. Cuando Marco cantaba, eh, el cielo tomaba su torno más azul, y, y se movía en una espiral de, de bienestar. Y cuando Marco bla, bla, cuando Marco hacía todo, ¿no? Pero la frase que me interesó fue cuando Marco bailaba. Eh, mm. Era un hombre que bailaba. Aparte mm. de que... Te escucho. Sí, que de hecho, eh, bueno, otro hombre bailando, y además esto me parece muy, muy simbólico y muy significativo, es Sócrates frente al espejo, eh, que sale en el banquete de, de, de Genófanes. Eh, esa imagen de Sócrates mirándose, eh, como practicando unos pasos de baile ante el espejo. También es un hombre y aparte me parece muy significativo porque eh, el bailarín, por lo general, más si es clásico, pero bueno, en general el bailarín pasó muchas horas ¿no? delante del espejo porque eh, me parece una relación especial con el espejo, una clase de baile por lo general, siempre va a tener esa, esa referencia. Y, por supuesto, en las danzas que son eh, de escenario, pues siempre se va a practicar eh, ante, ante el espejo, ante la referencia del espejo. Entonces... eso le, le... que me dice de Sócrates? Bueno, no, no lo recuerdo, ¿eh? o sea, casi, casi creo que lo, lo pasé por desapercibido. No me causó un impacto. Recuerdo a Sócrates enfrente del de la nieve y, y en la guerra y tratando de reflexionar... Y, y callado y esto llamaba la atención pero no recuerdo a este Sócrates enfrente del espejo en un tipo de baile como practicando y que es como muy como muy significativo de lo que es la vida del bailarín pero también de eso que contaba de Marx de eh, mm. reconocerse reconocer el cuerpo a través del baile ¿no? Mm -hmm. Reconocer el cuerpo a través del espejo que nos muestra esta práctica de baile. Y luego también parece que tiene mucho que ver con, con el cuento que mencionaba de Anderson, en las zapatillas rojas, con el avergonzamiento eh, del bailarín, ¿no? Como que bailar, lo que tú también lo conecto un poco con lo que tú decías, como que bailar y tener vergüenza, ¿alguna relación tienen? O al menos... Mm. Al menos el bailarín cuando no tiene el espejo se vergüenza o se avergüenza de mirarse al espejo para comprobar si lo hace bien. No sé, hay entre la persona que baila, el espejo y quienes lo ven y luego las personas que bailan con esa persona, hay como ahí varias relaciones de diferentes tipos que se los taponen, ¿no? que se solapan. A, a Sócrates y por tanto a Platón es que... Toda su filosofía se centra en las ideas y el cuerpo se, se ve como, como algo que no tiene valor. El cuerpo se ve como lo que hay que superar para llegar al mundo de las ideas. Se me hace muy interesante que Sócrates bailara o quisiera movimientos parecidos a, a un baile frente uh -huh. al espejo. Porque a él creo que es a quien yo acusaría de, de, de, de, de hacer una ruptura entre el cuerpo y la mente. Ya, yo es que no lo leo a, a Platón, a, bueno, a Sócrates no se lo lee, pero a, a Platón yo no lo leo así porque, por una cosa, fíjate que el proyecto pedagógico que él presenta en la República eh, tiene una fase que es la, la fase universal ¿no? que plantea para, para todas las personas, que sería pues, la que va desde la infancia a los 20 años y que sería una fase educativa en la que se dedica 50% del tiempo a lo que se llama la música y que contiene todas las humanidades, aparte de la música como tal. Y 50% eh, la gimnasia, que incluía bueno, las artes marciales, eh, los deportes, eh, bueno, las danzas, la eh, expresión corporal. Y yo creo que ninguno de, los, ninguno de los programas educativos nunca eh, llegó a tener una presencia tan grande ¿no? de, de la educación del cuerpo, como la que Platón proponía. Entonces, bueno, si Platón, eh, eh, si Platón hubiera mm, dejado de lado, si eh, Platón hubiera descuidado el, el cuerpo, en, lo que, en, en su proyecto educativo en su filosofía pues entonces ya quiere de decir de, de todos los programas escolares que conocemos que en México no sé cómo es pero aquí le dan a la educación física eh, dos horas semanales No, en México es una hora a la semana es una hora sí, a la semana no, no. Eh, en la prepa eh, pues son, es como una materia vista no tan importante, no tan relevante y en la universidad no hay no hay entrenamiento sí, físico no, y en la universidad tampoco a no ser que uno estudie educación física que, que sí, uno no, de los sí. programas educativos que más me asombra sin duda es el programa educativo de Cuba, donde sí hay música, donde sí hay danza uh -huh. y entonces eso también explica mucho de lo, de lo completo que es Cuba sí Sí, sí, sí, sí, aparte tiene, bueno, también como en eh, la antigua Unión Soviética también la danza era una, el ballet, de hecho, era una asignatura escolar, Es normal sí. que luego también hubiera tan, tan buenos bailarines, ¿no? eh, pero sí, salvo, salvo esas, a lo mejor no sé si, si en China o en alguno de los programas claros orientales lo desconozco, pero... Mm, Vamos, lo que ha sido al menos la historia de occidente es una dejadez total, un descuido en la educación del cuerpo y bueno, al menos Platón planteaba casi 20 años de eh, igual aplicación a una, y otra, a una y otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, no, yo no soy de las que le echa la culpa a Platón del descuido del cuerpo, sino quizá a planteamientos posteriores, no sé. Belén, creo que vamos a dejar aquí el video por el tiempo vale. y pues nada más este, le recomiendo a, a los que están este, de espectadores pues que sigan a Belén en sus redes sociales y que si les gusta se, se suscriban Vale, yo lo mismo me despido también eh, recordando a mi colega eh, Alejandro Rangel eh, y dejo abajo los links a su canal de YouTube para que lo podáis seguir. Bien, nos despedimos. Chao.